Los componentes para armar un equipo de ondas escalares totalmente electrónico consta de una batería de 12 voltios un transistor mosfet irf 540 una resistencia de 150 ohm el transistor puede ser cualquier MOSFET canal N un flyback un salto de chispa dos fierritos un spark gap dos botellas de cerveza llenas con agua y sal adentro selladas con una varilla metálica que va hacia adentro y por fuera revestidas en papel de aluminio una bobina de 20 vueltas. Calibre 4 milímetros. También puede ser 3. Una varilla Cooper. Una puesta a tierra. De cobre. Y nuestras dos manos. Esta es la manera. De. Sincronizar estos componentes. Para que se comporten. Como un equipo de ondas escalares, lo que vamos a hacer es llevar el polo positivo de la batería y le vamos a colocar una llave de encendido, que en este momento va a estar abierta. De esa llave de encendido vamos a pasar a un fusible de 5 amperes. Esto es muy importante para que nosotros podamos apagar y prender el equipo ante cualquier cosa que queramos hacer y a la vez que cualquier cosa que se queme el IRF salte el fusible. Este pin, el positivo, lo vamos a llevar a la pata del medio de la bobina que tiene el núcleo del flyback esta bobina está hecha con un cable son algunas vueltas y un cable en el medio pueden ser 4 y 4 pueden ser 5 y 5 6 y 6 ahí vamos a ir viendo nosotros pero a partir de 4 y 4 ya funciona bueno vamos a llevar el positivo al medio, pero antes de conectarlo a la pata de la bobina, le vamos a poner una resistencia para que amortigüe la carga. Esta es una resistencia pequeña de 1,6 ohm por 10 watt. Luego. La salida de arriba la vamos a llevar hacia la resistencia de 150 ohm y la parte de abajo de la resistencia la vamos a enganchar con la primer pata del IRF540. La pata de abajo de la bobina la vamos a llevar hacia el medio del transistor y la última del transistor se va a ir hasta el negativo de la batería nosotros ya con esto hacemos funcionar el flyback vamos a obtener más o menos 10.000 voltios esos 10.000 voltios los tenemos que llevar hasta el spark Up. El spark gap se va a encargar de juntar esas dos ondas, convertirlas en partículas. Esas partículas luego van a ir al interior de las botellas de cerveza. esas ondas van a entrar al agua con sal y van a empujar a la energía orgónica que se había acumulado en la periferia de la botella. Entonces, ese empujón que le va a dar al orgón magnético y radiante lo vamos a unir a la bobina de 20 vueltas calibre 4 milímetros. Las ondas eléctricas al entrar a las botellas empujan la carga orgónica, radiante y magnética y las hacen entrar en sentidos opuestos. Uno gira para un lado, el otro gira para el otro y colisionan en la mitad generando una partícula la partícula la, la formamos acá la desarmamos en dos y la volvemos a armar entonces es ahí que nosotros a través de una puesta tierra vamos a polarizar la bobina en norte-sur radiante magnético entonces la tierra la vamos a llevar a un extremo para polarizar esta bobina y que por acá venga el canal magnético y acá el radiante. Luego, una vez que tenemos la puesta a tierra, ya la podemos conectar a las muñecas, exactamente a las arterias que hay debajo del dedo gordo. Uno por acá y el otro por acá. Es así que a través de este equipo nosotros podemos conectarnos a las partículas y dejar un sistema eléctrico apartado de lo que es la parte fisioterapéutica de este equipo de ondas escalares. Cuando nosotros queremos conectar el flyback a una batería para que funcione mediante un transistor, eh, solemos hacer esto, solemos llevar el positivo de la batería al medio, solemos poner la parte de arriba a la resistencia de 150 ohm que va a entrar por acá, la parte de abajo al medio y el negativo se lo vamos a poner a esta patita. Esta es la configuración para que el flyback funcione. Pero a mí me pasó algo recién, y es que los 12 voltios de la batería, digamos, esta configuración me funcionaba bien, mientras que la batería estaba descargada. Cuando la fui a cargar, ya no funcionó más. Y me di cuenta que 12 voltios, con el amperaje que le corresponde a la batería, es mucha corriente para hacer arrancar todo esto. O sea... Era como que se saturaba. Lo que yo hice... Con buenos resultados... Fue colocar en el positivo... Una resistencia cerámica... De 1,6 ohm. 1,6 ohm. 10 watts. O sea... Que la corriente... Antes de entrar al circuito... Se ve... Consumida... Por esta resistencia, por lo tanto, cuando ingresa por un lado al colector o a la, al gate, a la llave, a la base, como le decimos nosotros los transistores viejos, ya eh, entra reducida por esta, por esta resistencia. Te voy a mostrar acá la batería, tenemos acá el flyback, tenemos el transistor IRF540 tenemos la resistencia de 150 ohm y tenemos la resistencia de 1,6 ohm que sale del positivo viene el positivo pasa por la resistencia y recién ahí entra en el circuito por la pata del medio entonces podemos observar vamos a darle un poquito de corriente podemos observar que enciende bien sin ningún problema con esta configuración. Si yo le llego a sacar la resistencia, esto ya no me enciende más. Este disipador se calienta, se calienta y si se calienta mucho, se termina quemando esta pieza. Por lo tanto, hay que ponerle un ventilador para que esté refrigerando o bueno... Eh, yo lo puse adentro de un vasito con agua para que vaya refrigerando. Pero eso es peligroso porque el agua, si llega a tocar las patitas del transistor, el transistor se va a quemar en un segundo o menos. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del agua. Lo, lo mejor es un ventilador que le esté dando airecito y con eso ya podemos tener el equipo funcionando sin ningún problema. <risa>